Ayer escuchábamos parte de la intervención que había hecho ante los medios de comunicación José Luis Escudero, el consejero de Desarrollo Sostenible, con motivo del Día Internacional del Viento. Pues bien, en ese mismo marco nuestro compañero Óscar Gil nos cuenta parte también de esas declaraciones que hacía el consejero y que tienen que ver con noticias importantes en materia de telecomunicaciones para Molina de Aragón. ...desde el año 2015 hemos invertido cerca de 3,5 millones de euros... ...para mejorar las telecomunicaciones aquí en, el, aquí en esta comarca... ...y bueno pues eh, en concreto hemos eh, venido desplegando unas 36 eh, antenas... ...que han supuesto como digo esos 3,5 millones de euros... ...esto significa que contamos hoy en el señorío de Molina de Aragón... ...con un 73% más de antenas que las que teníamos... ...dicho de otra manera... Significa que hoy el 99% de la población del señorío cuentan con cobertura 3G o 4G. Tartanedo, por ejemplo, es eh, un ejemplo y eh, nos quedan eh, prácticamente seis eh, núcleos de población por eh, desplegar en cuanto a antenas se refiere. El compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha es ejecutar esas seis antenas a lo largo de la, legi la, de la legislatura. Y otra segunda cuestión también eh, muy importante es el despliegue de fibra óptica. Eh, por fin, el despliegue de fibra óptica ha llegado también al señorío. Hemos desplegado la fibra en el núcleo urbano de Molina de Aragón queremos eh, llevarlo también próximamente al polígono pero eh, tenemos una buena noticia eh, que la quiero eh, comentar, la quiero compartir eh, hoy y es que a lo largo de este año y el año que viene, otras eh, 30, 34 núcleos de población del señoría contarán también con despliegue de fibra óptica y nuestro compromiso va a ser seguir extendiendo, como digo, las telecomunicaciones que en definitiva son sinónimo de oportunidades de empleo, oportunidades de vida y aquí en el señorío de Molina pues eh, creo que, que se espera y puede dinamizar el turismo en una comarca que lo necesita como, como es esta.